furor por las fotos de Jude Law semi-desnudo. Se filtraron imágenes del actor británico usando apenas un slip blanco en una playa de Venecia durante el rodaje de la miniserie de New Pope. Con 46 años, mantiene un lomazo. Míralo en esta nota. Las redes sociales se revolucionaron con las fotos de Jude Law paseándose muy contento por la playa usando apenas un slip blanco. El actor británico no solo dejó sin alientos a sus fans, sino que mostró lo bien que lleva su cuerpo los 46 años. Las imágenes de la y Desnudo son parte del rodaje de la próxima entrega de la miniserie de Bo, ahora llamada Denny Upope. En unas de las imágenes capturadas por los paparazzi, el actor británico aparece en pleno rodaje junto a la actriz francesa Ludovine Seigner en una playa de Venecia, Italia. El actor vuelve a ponerse a las órdenes del ganador del Oscar, Paolo Sorrentino. que regresa para dirigir los ocho episodios del show, que contará con la actuación de John Malkovich. La nueva entrega llevará por título The New Pope y de su trama Poco o nada se sabe, solo que estará protagonizada por Malkovich y Lau. quien ya hizo el papel del ficticio Pio XI de John Pope